Caer. Un manto blanco viste de novia a la Navidad Abrigadita en mi trineo salgo a pasear Y el, el aire que acaricia, que acaricia es el que a mí me hace feliz Navidad está llena de amor y paz que dicha me das! Espero con afán siempre por ti Girillap, it's grand Just hold it your hand We're riding along with the song of a corre, corre, fue la que el tiempo time. se acabará Mi compañera en nuestra aventura La nieve será Que todo el tiempo, siempre por siempre Juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos Everybody at the house of Farmer Gray It'll be the perfect ending to a perfect day We'll be singing the songs we love to sing Without a single stop At the fireplace while we watch the chestnuts pop Pop, pop Es el mismo sentimiento que nada comprará Familia y amigos hay que disfrutar De una que la foto todos vamos a tomar Estas cosas son las que hay que saber apreciar Estas cosas son las que hay que saber apreciar Just hear those labels jingling, cringing, jingling too Come on, it's lovely weather for a slide ride right together with you que todo el tiempo, siempre por siempre, juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos La tierra entera será pequeña para los dos La tierra entera será pequeña para los dos